Hicimos tarea, mami, dinos que sí frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor. Gracias. Me corté.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 Estoy, aquí estoy como estás tú. ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, no, no, no. Mami, mami, mami. Mira mi barriga. Está tan vacía.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 El bombero del camión hace shh shh shh por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando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 Yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee dodo sigue ya sí, Yankee dodo dandy. Do Escuche el ritmo de la música y se hábil con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres había como un millón Yankee Doodle sigue sé Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abril con las chicas Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abril con las chicas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 cama y el más pequeño dijo muy bueno Otro Bajó. Hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc. El ratón bajó, hicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó dos, y el ratón bajó. Cinco. y el ratón bajó, y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 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más Poli puso la caldera, Poli puso la caldera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 Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera, ahí o oh, en el río se llevan a la enfermera, la enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca.